Hola, hola, muy buenas chicos, bienvenidos a este Bus Simulator 2018 Ya estamos aquí Donde eh, no nos quedamos ayer, ayer es que tuve un error Bueno, ya sabéis lo, de, lo del botón que a veces me falla Porque, aos, oh, me falla, a veces me equivoco Creo que estoy grabando y no grabo Pero bueno, eso es normal, no pasa nada Siempre volcado, como aparece el rectángulo, oh, aos, lo de grabar eh, rápido, no te das ni cuenta que está grabando, pero bueno, eh, empezamos ya. Bueno, ahora sí, ya vas a hacerlo bien. Empezamos con los objetivos de entorno rural. Y bueno, pues vamos allá, chicos, vamos allá a unirnos. Y ya por fin pude hacer la ruta, la rutilla de siete paradas. Ya hemos conectado la zona empresarial con la zona rural, que son unas siete paradas. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es ir de vuelta y ya está. como es largo, pues nada, vamos allá vale. vale, ahora aquí estamos, ahora sí vale, ya la tenemos aquí chicos ya tenemos este objetivo, el modo ida y vuelta vale, pues vamos a seguir vale, iniciamos ahí eh, ida y vuelta, entonces tenemos que hacer eh, eh, circular me parece o estaba por aquí, ida y vuelta vale, creo que es circular sí. ida y vuelta, vale Mmm. Vamos con el setra. Y hasta pues. Eh, evento. Evento mejor, no, chicos. No voy a hacer el evento porque así no. No, ¿sabéis? Así no. No me come tiempo. Y así pues puedo hacerlo de manera mejor. Así que bueno, vamos allá, chicos. A ver. Eh, ruta invertida. No. Bucle. Vale, viaje circular. Sí. ¿E inicio rápido, no, esto desactivado siempre. Vale, pues vamos allá, vamos a entrar, chicos. Vale, perfecto, ahí entramos. Vamos para adentro. Vale. Eh, yo esta no la necesito activar. La luz eh, mía, fuera. Eh, vale. Vamos A ver si está, creo que ya está encendida. Vale, bajamos ahí las puertas, freno de mano y nos vamos. Ya tenemos ahí activado el tema. Vamos a, vamos a conducir al inverso y nos vamos, chicos. Empezamos por Astra Promide y luego, bueno, pues la luego ya, pues las siguientes, claro. Vamos allá a ver qué tal. Perfecto, vamos. Vale, ahí ya ha empezado nuestro compañero Muy rápido, chicos Ya veis, ha empezado antes que nosotros O no sé si llevará un buen rato No sé cómo es No sé cómo es esto Ahí va él Yo, yo soy la línea 2, él, él es la línea 1 Vale, pues aquí empezamos Vamos allá Vale, ordinario Esto lo de siempre, perfecto Vamos allá, 2.80 Un día ordinario, muy bien 80 Perfecto Genial, seguimos ahí Vale, hay que tener cuidado de incorporarse Hay bastante gente no tenemos. A ver, no tenemos prisa porque acabamos de empezar, entonces el tiempo no nos contabiliza, ¿vale? Entonces pues es vital saberlo. Vale. A ver si se mueven, vamos. A vale, ver, tienen que pasar, eso es. Vale, ahora ya salimos nosotros. Eso ya hemos salido nosotros y bueno, este es el bus como lo había dejado chicos ahora está mejor modificado con el color aquí oro con el color oro que hemos puesto y bueno, pues esta pegatina moderna que es como son como granitos como gránulos de colores y bueno, pues vamos a continuar hay las puertas Esto es un fastidio lo de las puertas No me da cuenta Vale, desbloqueamos rápidamente Eso es Vale, eso lo hago ahora Cuando lleve ah, Espérate ¿Quién es? Ah. my bad vale, esta música silenciada perfecto, Recordaba que tenía ese objetivo puesto, vamos a seguir chicos, con el etcétera. el nuevo 416 LE me parece, creo, creo que es así el modelo, si no me equivoco y vamos para adelante mira, vamos a la par con él Siempre me paro un poquito antes Para dejar a mi compañero margen Y así pues que pueda coger claro los pasajeros Eso es bueno Y seguro que me lo agradece también Vale, semanal, ordinario Perfecto 12 euros Perfecto Nos vamos Vale, pues poca poco ahora Debo estar para atrás, ten cuidado, tío Hostia, viene para acá ¿Puede estar para atrás, no? ¿O no? Uf, uf, uf. Espérate un momentito Es pues que la que me ha liado, tío. Vale, ahora Ahora sí. Vale, vamos para allá. No, no me retraso mucho, gracias a Dios. Casi nada. Y bueno, pues ahí continuamos. Vamos a seguir cogiendo gente. Eh, ¿Qué tal? Ahí está. Vamos allá. Sí, es un estilo Vale, sencillo, tercera edad, muy bien. 8 con 20. Vale, perfecto. Ya. ¿Ese si tiene el billete? Vale. Esto es importante. Yo igual, aunque no haya puesto esto, se lo digo porque a veces me sale. El resumen de la partida. Vale. Muy bien, perfecto chicos. Este tiene. Vale, genial. Nos vamos. Voy un poquito retrasado, vas a recuperar. Ahí está, tres minutitos. Vamos perfectos. Vamos ya, ¿vale? Ya nos salimos de la zona empresarial, ¿vale? Ya nos estamos saliendo y vamos a la zona rural. O a la nueva zona que hemos desbloqueado. Que son, pues eso, cuatro paraditas. Son Lido, eh, Ocavil y, si el Valden y ya, pues el antiguo aserradero. Y ya ahí terminamos, me parece, es el final. Vale. Vale, ahora ya nos salimos de los límites, ya nos salimos de fuera de la ciudad, ¿vale? Cuidado con los baches. Exacto, muy bien. Y ahora vamos por la, pues por la zona rural, como veis. Vale, ahora hay que tener cuidadito. Lo puedo incorporar, perfecto. Ahora me tengo que salir otra vez de la rotonda. Mano derecha. Vale, perfecto. Vamos a ver si el balde en eso es. Vale, como aquí no hay límite, como que puedo ir más de 50 por hora. Vale, con cuidadito que, de que no me pille el radar, chicos. Vale, aquí está la primera parada. Es el casco antiguo, claro Aunque es la zona rural de fuera del casco antiguo en la periferia Vale, genial, ahí están Vamos allá Vale, ordinario Sencillo ordinario, sí Vale, semanal Dos pagos Thank you. Vale. Vale, mira, ve, ¿eh? el otro chico, no está el otro. Of course. Here you go. Vale. I don't. Hold on. Aquí. Vale. Y yo pues ya está. What? Oh. Here you go. You saw sí. my ticket already. You saw my ticket already. Ya, ya, es que me equivoco con la gente. Muy gente. Bueno, vámonos. Vamos para allá a 70. Aquí podemos correr un poquito. Si sí el balde, uh, cuidado y no me acordaba del bache ese yo. Joder. Vale, podemos correr un poquito, no mucho. Máximo son 70, vale. Y ahora si sí el balde a nuestra izquierda, perfecto. Nuestra derecha Nuestra izquierda ahora Eso es Vale, sigue sí y vuelta chicos, ¿vale? Tenemos que repetir Vale, Uf, aquí hay que ir con cuidado Eso, hay ahí un bache Eso es. Ah, no, todavía no, vale la siguiente vale, Vamos por aquí Exacto Vale, sencillo, ordinario, perfecto. Dos ochenta. One ticket please. Bang. A ticket. I have a ticket please. 2.80, perfecto. Estudiante. 5.40, 5 euros con 40, sencillo, tercerada, vale. 28.20. con 20 con la señal será el paso perfecto have una bus route Perfecto, cuatro minutos, genial chicos, muy bien. Ahí hemos comido tiempo, oh, ahí hemos ganado tiempo a la ruta, así que está muy bien. Pues bastante larga, claro. Sale del parque empresarial, pasa por, la, por el radio y luego pues lleva hasta aquí, claro, hasta la zona límite, la zona empresarial, ¿no? Digo, perdón, la zona rural. Y ahora pues bueno, ahora tengo que hacer la vuelta, que subir y ya está. Cuidado ahí, que nos dan radar. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Vale, vamos a meternos ahí, pero... ¡Eso es! Ahora lo que tenemos que hacer es volver a hacer la ruta como si hubiéramos para y hubiéramos vuelto a las cocheras pero la reiniciamos vale ahora vamos a dar la vuelta es un gran rodeo yo no sé por qué me hace este rodeo casi al principio de la zona rural y volver a entrar es una zona es, un, es una cosa muy rara que me ha hecho el gps no sé, entiendo por qué voy a poner radar ahí del pueblo perfecto Claro, ruta circular yo me imagino que si de vuelta, claro Es el modo que, que hay a no, ser, a no ser que esté en las opciones ya más avanzadas Pues yo creo que está aquí, vamos Vale Sí, vale He sido y vuelta, sí Vale Todas las vacas ahí <ríe> Soy en todas las vacas Genial ¿No Es que es un gran juego este? Cuidado que voy a más de, ese, de, sesen, de 70 50 Vale Entramos en ciudad Ufff Madre mía, me lo he comido. Menos mal que iba despacio ahí. Vale. Ahora entramos a Ocavil Central. Perfecto. La zona central de la ciudad. Ahí está. Aquí hay un peatón. Joder, macho, pues no te me metas antes. Anda, vete, vete por ahí. Vamos, todo esto de las colisiones, como veis, ya sabéis que es inevitable. Bueno, tarda o te has es que. Hay que andar con muchos ojos, si no te das... Vale, Dos ordinarios. <coughs> 60... Sí, 60, vale. Perfecto. Vámonos. Ay, no, que pesado Otra vez Oh, sorry. Vale. Vale. Vale, ahora ya sí, vale, chicos. He sido de vuelta, ya lo veis. Ahora sí lo estamos haciendo y bueno, pues ahora continuamos. 3 3.40 Okay. 60 sencillo Eh, 12. 5 60 5.60 ¿Dejas paso? Ah, oh, genial. Me dejo de meterlo, no, no es normal. ¿Cómo lo saben que está en, en una simulación? <risa> hemos salido otra vez. A ver, cuando pues me dejan pasar... Perfecto, vamos. Pues que viene... Pues que tiene un cuidado aquí. Ya está, venga, vamos. Que se como es tan grande lo que tiene vale ahora ya sí vamos para casita ¿eh? ahora sí ya estamos terminando la ruta y de vueltas circular sí. me acordaba yo de, de ello también vale genial Vale, ya vamos con un poquillo de retrasillo, pero no mucho. Así que vamos bien. Y ahora ya, pues sí, nos vamos para, para la zona empresarial. Terminamos ahí. Lido, a ver. Perfecto. Sí, estudiante Ah, no sabía lo de la rampa ¿Tiene rampa este? Sí, tiene rampa Día tercerada Perfecto, ok ¿Tengo yo rampa aquí? A ver... No tengo rampa, yo creo o oh, sí Ah, sí Vale He eh, cerrado, ¿no? Vale, vamos a poner freno Sabía yo que tenía rampas, chicos Se pues activa ahí, si sí, al final Joder Se abierto, ¿no? ¿O no? Ah, ¿no? ¿Por qué no, coño, no estás abierto? You're coming to the party at the old sawmill, right? Sure thing. Vale, quitamos la rampa de discapacidad, eso es. No vamos. I'm not sure I wouldn't be faster by bike. Quitamos freno, perfecta. Vale. no puedo salir vale ahora bueno, es que no podía salir me dejó ahí casi dos minutos oh, perfecto The rerun of season 15 of winter of passion revealed so much about what is happening Hostia, que he hecho, no, no, no, no, no, no, no, Ay, me he liado. Uf. Hostia, no, no, no, no, no, no, no, Vale, ahora sí Es pues que esa... Como no, me, como no me acuerdo de esa señal Me voy a tomar por saco, ¿sabes? Vale, ahora sí Park, vamos allá veces dos minutos nos quedan vamos bien Antes de que bajen todos Vale Haciendo el freno Bajo la rampa Y abro Eso es. Perfecto Vale Ticket Ordinario Perfecto 380 Gracias muy bien vale subimos la rampa muy bien mira dónde está mi compañero <ríe> I think I'll need several tickets, please. Cuatro sesenta. Thanks. I need a ticket. Thank you. May I have a ticket, please? Vale, y seguimos chicos Me había quedado aquí Y es que muy fatal porque Tengo 8 minutos, a ver si, si lo mejoro Sin medio, casi Ya está, vale Leche Vale Mejorado, perfecto Hasta Prominez es el final Perfecto chicos Vale, vamos ahí hasta Prominent Perfecto, nos queda muy poquito Una parada chicos Y creo que lo dejaré por aquí Y las cocheras están al lado. Así que me viene genial esta parada. Voy tener aquí. Vale. Uff. Y que me daba, chicos. aquí arriba. es Ya está Vale, ya está chicos, ya estoy aquí, perdón A ver, vamos a limpiar, ya tenemos en eh, las cocheras, no pasa nada, ¿vale? casi me dan macho vale pues hemos llegado chicos sí, pues hemos finalizado con cuidado por aquí eso es no está muy bien que digamos vale perfecto muy bien ahí estaría Entonces de... Eso es. Vale, seguimos, eso es. Y ahí completamos. Exacto. Vale, ahí hemos desbloqueado un nuevo autobús, chicos. Más Leon City a 37. Le puedo comprar va a ser de hecho el siguiente bus y vale pues <coughs> vamos a ver qué hemos hecho aquí vale pasajeros sin billete 2 veis siempre se me escapa algunos que eso es inevitable vale aquí lo peor ha sido conducir con las puertas bloqueadas y la condición vale perfecto pues hemos hecho mucho más que los anteriores vale Dave approved chico. us recommissioning the northern bus stops. Great work. I'd like to introduce you to Peter Baumann. He's expressed the desire to work with us in the future. Right. Um, hello there. I've followed your project closely. So See, I'm the spokesperson for the Chamber of Commerce, and we'd like to improve the mobility network between our town, surrounding villages, leisure areas, and the business park for a better quality of life and work. If You could help us with that. We may be able to negotiate with the municipality to open up the agricultural area to the east of town for new routes. Sounds great. I'd suggest starting to create round trip routes as they're very effective at transporting a lot of passengers back and forth. Bueno chicos, pues ya está, ya, ya hemos terminado. Ya hemos, ahora ya hemos acabado esta primera parte vale ya está chicos a ver si puedo vale ya hemos terminado la primera parte la planific planificar siete paradas realizar el, la ruta de modo, y de modo ida y vuelta que era el, la, el modo circular y conseguir 19.000 euros que también está el ingreso de la semana y ya solo nos quedaría planificar pues la ruta larga que es hasta abajo hasta sobel grounds hasta ese municipio que ya está casi en la lo que es en la periferia en, el, en la periferia central de, del barrio este de aquí mira ahí espérate la periferia central de este barrio de old town del, del casco eso del casco antiguo así que bueno pues lo vamos a dejar por aquí chicos, ya sabéis que podéis suscribiros y si no estáis suscritos por pues nada, suscribiros a mi canal, darle me gusta, comentar y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Yo soy más Gaming y nos vemos, chao, hasta la próxima.